Horóscopo de Géminis para hoy. 20 de marzo de 2018. Solo libérate. El día de hoy te dirá que pares de pensar acerca de tus preocupaciones financieras por un tiempo. Por supuesto que tienes que mantenerte, pero esto no debería interferir con tu deseo de crear, de jugar y de disfrutar la vida. El tiempo pasa demasiado rápido y hoy en día realmente necesitas recordar aprovechar el día al máximo. En la descripción del vídeo,